y para que amigas a cumplirme un ojo, pues te cierro la cuenta y al tomar por saco. Eso es así. O sea, otra cosa es que nos encontremos en la situación del cliente desconocido, su... que es que ha tenido una mala experiencia con la marca, que te viene y, y, y te cuenta que, que mala experiencia has tenido. ¿no?